Buenos días. Hablando de inversión, realmente uh, de inversión de dinero y uh, inversión en, en el mundo mundano, no tengo mucha idea de eso. Una amiga me. Como explicado, que sí, en las inversiones es, es importante que se piense de largo plazo, ¿no? que, um, que sí necesitamos tener una mente estratégica y planear bien ¿no? para ¿sí? invertir bien ¿no? y con éxito. Y creo que aquí podemos ver la, el, la paralela que a donde eh, yo quiero ir y la inversión que yo me siento cómodo de hablar <risa> que es la inversión que hacemos en el camino espiritual o el camino de transformación a donde también necesitamos planear un poquito hacernos conscientes y ver eh, qué y cómo invertimos y a dónde queremos ir. O puede ser al revés, mejor. Probablemente necesitamos ver primero a dónde queremos ir. Y cómo invertimos para tener o llegar a dónde queremos llegar. Y por esto creo que pienso, empiezo con este paso. Ahí hay dos pasos, que o dos ángulos um, puede ser mejor que pasos uh, porque sí son muy interrelacionados las dos claro pero uh, para simplemente para facilitar un poquito la, o la um, investigación o uh, um, la reflexión que como es parte de, de la meta a dónde queremos ir um, los resultados y el parte del proceso y ahí proceso y e inversión van juntos primero um, hablando de de la meta y ahí que nos ayude muchísimo para hacer nuestras inversiones bien y creo que ahí también como Um, es lo mismo o es muy similar en el uh, mundo mundano que sí se necesita investigar cuál, cuál es nuestra meta y hacer, hacerlo muy consciente, muy preciso ¿no? y yo creo que este también es, nos facilita mucho en nuestro camino espiritual si hacemos nuestros... Eh, metas nobles que tenemos, queremos lograr si lo hacemos muy um, visible y claro. ¿no? Claro, tenemos metas de muy, muy grandes y de muy largo alcance, muy hermoso ¿no? en el camino budista que tenemos la iluminación como realmente el cúmulo de todo del despertar de todas nuestras cualidades, de ver la, la realidad directamente tal como es. Entonces, sí, este, claro, es como en este camino budista, es, esta es la meta. ¿no? O puede ser si estamos uh, en otros caminos, puede ser otro muy gran, gran meta que tenemos en, para nuestro camino espiritual o nuestro camino de transformación. Y aún teniendo, y es bueno tener estas grandes metas, también ayuda mucho. También es bueno tener grandes metas que puede ser, son intermedio de esas muy grandes metas y a donde estamos en este momento para simplemente ir en esta dirección, así que sí, estas metas necesitan estar alineadas con nuestra meta de muy largo, muy largo plazo, muy eh, grande alcance, eh, pero sí pueden ser como pasos, un poquito en el camino, ¿no? que nos ayuden, como estos a veces en los viajes, como las tablas, ¿no? Que, que ayuden a dónde estamos o a dónde queremos ir, ¿no? O las paradas que hacemos en un viaje, ¿no? ¿Cómo nos ayudan? que okay, hasta ahí yo quiero llegar, ¿no? Y, y sí, nos ayuda a tener también metas así, eh, en este rango. Metas nobles, eh, nobles que quiere decir que metas que. Toca en nuestro corazón que um, las metas mismas hablen de nuestra propia nobleza, ¿no? en ese sentido noble. Que son metas simplemente pensando en ellos, pensamos que, ay, sí, quiero eso, este sí, este, este es a donde yo quiero ir, ¿no? esta es mi dirección, nos inspira. ¿no? Y... Y son metas también que son totalmente en conjunto con, exactamente, las metas grandes entonces en conjunto con todas nuestras cualidades que tenemos. ¿no? Esas metas, por ejemplo, que eh, pueden, pueden ser, sí, como um, eh, de querer... Um, trabajar o si sí, trabajar o invertir realmente nuestra energía contra la violencia en nuestro país por ejemplo ¿no? y ahí ver ¿no? qué quiere decir esto si esta es una meta que yo quiero hacer esta es una dirección que yo quiero aportar algo ¿no? o para mí es muy importante mmm, la Um, equidad de género. Entonces, yo quiero trabajar para esto. Yo quiero hacer más visible donde la equidad no está. Yo quiero hablar, poner, hacer foros a donde se puede hablar sobre esto, por ejemplo. O para mí es muy importante de realmente. Um, dejar un planeta um, más verde más, uh, sí, menos dañado uh, para nuestras futuras generaciones un, un planeta que realmente uh, tiene, ofrece recursos para todos entonces ¿no? tener esta meta Y a veces, ¿qué pasa? Si tenemos estas metas muy claras, este nos amplia, este nos hace muy claro, nos hace claras nuestras prioridades, nos um, no, no hace muy fácilmente tambalear cuando las cosas no salen como nosotros queremos. ¿no? Y aquí está el punto, por qué es tan, tan importante tener estas metas claras. Tener las metas de muy largo alcance, muy claros, y los intermedias también tenerlos claros. ¿Por qué? Porque tenemos mucho acostumbre de enfocarnos en pasos chiquitos, en resultados chiquitos. Más y más y más estamos... Um, con este ansia, casi, es como una ansia, de querer resultados, ya, ¿no? Y no solamente querer resultados ya, pero saber exactamente cuáles resultados necesitamos ver ya, ¿no? Y tener como este, como, mente de, de metas muy corto plazo. Por ejemplo, ¿no? Cuando... Um, empezamos a, a meditar y tenemos esta idea de que en un año uh, yo voy a tener una mente tranquila, sin pensamientos, realmente quieta y ¿no? como algo así, ¿no? una idea. Y entonces hacemos realmente nuestras meditaciones, cada día media hora estamos ahí sentados en nuestro safun, saf, saf, safutón y, y después de un año aún... Sí, tenemos algunos momentos de mucha paz, y muy tranquila, y muy bonito, y otros que nuestra mente está por todos los lugares, pero al menos no en el momento presente. Y están los pensamientos corriendo así. ¿no? Y si nos solamente fijamos en este resultado, que muchas veces ni estamos muy conscientes en estos resultados de corto plazo, que van juntos con las expectativas muchas veces, ¿no? Um, entonces, muy fácilmente nos sentimos muy decepcionados. Nos sentimos que ahí este no vale, este no tiene sentido. ¿Por qué estoy invirtiendo cada esta media hora cada mañana y tengo, necesito luchar para tener este tiempo en la mañana? Y que, que veo que, sí, mi mente sigue con todos esos pensamientos, ¿no? Y ahí es el punto. Si no cuestionamos nuestras expectativas, o a lo mejor, si ni estamos conscientes de nuestras expectativas, y no lo cuestionamos, muy fácilmente muchos um, impulsos, muy nobles que tenemos, simplemente los soltamos. Y es loco, ¿no? porque a veces es, como muchas veces son nuestras propias expectativas que nos hacen un obstáculo para realmente seguir con algo muy hermoso y noble. Por ejemplo, también pasa con proyectos, que tenemos proyectos y animamos mucha gente y todos muy entusiastos en un proyecto y hasta realmente subimos una página de web y hacemos un, um, un, un sitio de Face y uh, gente está trabajando este proyecto juntos y todo esto. Y de repente cambian todas las causas y condiciones y todas las cosas ven diferente, no sale el proyecto, el equipo no puede trabajar junto, o, um, no se dan los resultados que uh, se esperaba. ¿Y qué pasa? Si no reflexionamos qué fueron todas las expectativas detrás y no nos detuvimos un momento de realmente ver ¿Qué, qué fue nuestra, qué, qué esperábamos, ¿no? entonces muy fácilmente lo soltamos. Pero si conectamos con un, una meta de muy largo alcance, o de largo alcance, entonces aún Podemos decir ok, así no ha salido este proyecto, pero puede ser si hacemos esto y este ajuste, o si hemos, usamos un poquito más pequeño, en un, sí, un poquito a, man, a manera más pequeño, o con, tratamos con un nuevo equipo, o uh, puede ser hacemos un nuevo enfoque. O, hay muchas maneras, ¿no? Como se puede tomar este momento de desilusión. Porque este es, ¿no? Cuando nos quedamos confrontados con un momento a donde nuestras expectativas no están cumplidas, entonces en este momento es un momento muy, um, muy valioso. Porque en este momento se puede ver las expectativas aquí, <risa> que muchas veces ni lo vemos. Y en este momento cómo podemos tomar un momento de cuestionar nuestras expectativas y ver si nuestras expectativas realmente um, primero están realistas realmente van en concordancia con con lo que estamos haciendo ¿no? por ejemplo si uh, sentimos que um, Sí, queremos aprender inglés, como una amiga dijo, y, y invertimos cada día como 15 minutos y pensamos como, ok en un año yo voy a hablar súper inglés. Entonces, sí, sí nos decepcionamos después o desilusionamos ya, pero este no vale, no, no, no llego a ningún punto. Entonces puede ser que no está muy eh, lo que invertimos y lo que sale, los resultados que esperamos, no, no tienen mucho conexión. ¿no? Y, y ahí tenemos diferentes opciones, no quiere decir que entonces no vale. ¿no? Si sabemos exactamente por qué queremos um, aprender inglés o por qué queremos meditar, entonces aún si... Si toma mucho tiempo para aprenderlo, um, entonces sabemos que necesitamos ajustar nuestras expectativas. Si tenemos media hora al día, entonces sabemos que sí va a tomar tiempo para sí, ver algunos efectos. ¿no? Pero sí sabemos que la continuidad es lo más importante de realmente acostumbrarnos, de, de ver adentro a nosotros, de conocer nuestra mente. Este es lo más importante que queremos. Eh, conocernos más, realmente saber quién somos eh, y para este tomamos como la herramienta de la meditación, entonces sí, es claro, aún si nuestra mente sigue con muchos pensamientos sabemos que esta es parte, esta es parte de la meditación, es parte del proceso y ya estamos eh, con más gozo, más relax, ¿no? más relajada en, en el proceso ¿no? y también con los resultados chiquitos y subas y bajas que se dan en cualquier proyecto, ¿no? en cualquier proyecto, en cualquier um, sí, uh, ímpetu uh, noble que tenemos de hacer algo, de cambiar algo, de lanzar algo, uh, sí, claro, se va a dar muchos subes y bajas, y para este necesitamos tener muy claro la meta del arco alcance. Y si nos anclamos realmente muy muy bien en, en esta meta, entonces sí, um, como la, la inversión también um, es más clara. ok ¿Qué quiero decir con eso? Ahora en parte del proceso y de la inversión. Que yo reflexionando un poquito, que como adaptar esta idea de la inversión, eh, veo que aquí creo que hay una diferencia en la inversión en, como de dinero, eh, de la inversión en un camino espiritual. Porque el proceso e inversión es lo mismo, en un sentido. La inversión podemos hacer en cada momento. Y entonces la inversión es el proceso. ¿No? Así que cada inversión forma parte del proceso de llegar a nuestra meta de largo alcance. Y este nos ayuda de ver que... O podemos mejor decir que la inversión entonces es este momento a donde vemos una oportunidad. Tenemos la, menta, la, menta, la alerta mental de no simplemente reaccionar como normalmente reaccionamos, con aversión, apego ¿no? sus diferentes maneras neuróticas de, de reaccionar nos detuvimos te, te y vemos que aquí hay una oportunidad de invertir con cuerpo, palabra y mente entonces que yo estoy invirtiendo es todo mi ser en este momento con el impulso y aquí está, necesitamos estar muy claro en la como inversión también, o en el ímpetu, podemos decir, en el ímpetu, que es la conexión con nuestra meta de largo alcance. Ok, la meta eh, de largo alcance nos ayuda a estar muy claro por qué estoy invirtiendo en este momento nos hace muy claro en qué dirección queremos ir y así el ímpetu es muy mmm, tiene fuerza tiene claridad ¿no? pero para este necesitamos alerta mental porque muchas veces estamos distraída y no vemos las oportunidades o vemos la la oportunidad pero en el momento momento Llegan nuestros viejos hábitos y no reaccionamos en la, en la dirección que realmente queremos ir. No con el ímpetu que necesitamos para ir en la dirección que, como hemos mmm, establecido en nosotros, que queremos ir. Ejemplos. Por ejemplo, un ejemplo que sí, es, es muy fácil de ver es cuando vamos de compras. Cuando vamos de compras, muchas veces que nos impulsa o que sí que es nuestro motor, es um, nuestro, nuestro apego o nuestro codicia. Y sí, andamos ahí en el súper, ¿no? Ah, qué me gusta, que quiero, ¿no? Ahora, sí si vemos la oportunidad aquí y si nos prendemos prendemos la alerta mental en cada momento con cada cosa que yo estoy escogiendo yo puedo ver si estoy alineada con mi meta de más largo alcance por ejemplo puede ver hay estos miles de diferentes jabones para lavar ropas. Entonces, si sí, a mí algo que es para mí muy importante es de cuidar el medio ambiente, entonces es muy claro que sí, puede elegir y que para mí no, no es um, alinear con mi con mi aspiración, con mi meta ¿no? y claro puede ser que hay muchos compromisos que necesitamos hacer en este momento porque vemos que ay, que, que aún me que, quieren mucho esto pero el empaque realmente no me gusta pero aún no puede realmente soltarlo porque me gusta demasiado y entonces ahí vemos nuestras limitaciones, y es bueno verlos. Así estamos mucho más honesta en nuestro camino hacia nuestras metas, y si estamos pretendiendo que sí, tenemos esta meta grande, y por esto y, esto y esta razón está muy importante pero no reconocer como sí si es difícil de llegar a esta meta. Nosotros mismos tenemos nuestras dificultades con eso. Y por esto sabemos también, porque todos los demás tienen sus dificultades de llegar a esas metas. Y este nos hace más abierta, yo creo. Más también, um, sí, puede ser uh, flexible en buscar diferentes... Um, soluciones más creativa porque vemos nuestras propias limitaciones entonces si sí, tomamos esto en cuenta en este camino ¿no? y no llegamos a una mente um, fundamentalista que solamente es eso y solamente se puede ir con eso y uh, otra vez nuestra mente se hace muy chico que realmente no es la idea de estas metas grandes y ahí una y otra vez se puede ver en, en qué camino estamos, ¿no? Si, si realmente vamos en la dirección a donde queremos ir, porque si nuestra mente se hace muy chiquito, entonces eh, otra vez estamos aferrando, aferrándonos a algo. Entonces otra vez, tratar de soltarlo, sí tener la, la meta muy, muy clara, pero ver... ¿Qué son todas las diferentes opciones para acercarnos? ¿no? Y ver qué sí si en este momento es posible y a dónde no, no aún no, no. Y sí, verlo. ¿no? Yo creo que este es muy importante. Y si hacemos en vos, estas eh, inversiones, también estamos tomando responsabilidad de ir en esta dirección. ¿no? de nuestras metas, porque si no, si nos quedamos en metas cortas, o en resultados cortos, en, que, como atrapado en nuestras expectativas, que pasa muchas veces, estamos uh, culpando a nosotros y a todo el mundo, que las cosas no salen, y en este no tenemos la el espacio, si nos culpamos a nosotros o sentimos que um, sí es por, por todos los demás o todo sí, cuando, cuando empezamos con esto ¿no? no tomar responsabilidad entonces yo creo que ahí nos, nos, da la, nos va la oportunidad de ver que sí puede ser que hay otras opciones puede ser que ok en esta dirección no ha funcionado. O, o yo puede ser en este momento no vi la oportunidad y no lo ha tomado. Pero la próxima vez yo voy a tomarlo. Yo me voy a acercar a esta meta que yo estoy planteando para mí misma. Y este es lo increíble en, en la inversión en un camino espiritual. Porque tenemos una oportunidad de invertir. No solamente cuando tenemos dinero. Tenemos la oportunidad de invertir en cada momento. En cada momento podemos hacer el alto y ver, ok, cómo me ali, aline, alineamos, al, alinea, cómo me alinea con, con mi meta. ¿En qué manera puedo yo actuar en este momento de alinearme con mi meta? ¿No? Y a veces acción también quiere decir parar o no decir algo. Y a veces quiere decir decir algo. Y ahí viene la sabiduría, ¿no? Que vamos a desarrollando más y más estamos tomando realmente en nuestra mano um, uh, estos momentos de invertir. Más y más tenemos um, el hábito de realmente invertir, entonces más y más uh, va a fluir, um, como puedo decir, como es, una, es como una energía positiva que nos va a más y más llevar en esta dirección que queremos ir y menos y menos obstáculos nos pueden como mmm, obstáculoizarnos, porque más y más no vemos como obstáculo, lo vemos como oportunidad para buscar nueva solución. ¿no? Y ahí, por ejemplo, también un, una meta um, muy noble que también... Mucha gente hoy en día, especialmente también aquí en México, uh, tienen es realmente trabajar contra la violencia. ¿no? Entonces, aquí tenemos muchísima oportunidad cada día de trabajar en esta meta. ¿no? Cada momento de conflicto en, en nuestro entorno, con nuestros familiares, con nuestros amigos cercanos. Es un momento de alinearnos otra vez con esta meta. Decir que, ok, si yo estoy contra la violencia, si yo quiero que haya menos daño aquí, en este momento, yo necesito ver qué solución hay, cómo yo puedo reaccionar. No con agresión, no con violencia. ¿Qué otras opciones hay de reaccionar en esta situación? Sí, a veces necesitamos tomar un poquito de espacio para no simplemente reaccionar de la manera habitual. ¿no? Y tomar este espacio, ok. Si sí, mi meta es de realmente trabajar contra la violencia, Sí, aquí necesito ver esta violencia. No afuera, no allá. No, está ahí. ¿no? Y ahí tenemos muchas oportunidades de inversión. Muchas oportunidades de una y otra vez alinearnos y invertir todo nuestro ser en trabajar contra la violencia mirando la violencia en nosotros mismos. Este es un ejemplo. Un otro ejemplo que en este momento creo que a muchos de nosotros nos inspira enormemente, es el ejemplo de la joven Creta de Finlandia, que sí, tiene esta meta muy clara, de realmente... Mmm, ¿Cómo decir? De despiertar la uh, conciencia sobre el calien, uh, calentamiento global y, y la injusticia uh, climática. Y empezó ella. Empezó simplemente a hacer huelgas, ¿no? huelgas de la escuela, como, y realmente poniendo muy claro su mensaje. Y sí, como a veces es así, cuando las causas y condiciones se juntan, y una intención muy clara um, se junta, se puede transformar, todo un mundo. ¿No? Y en este ejemplo lo vemos. Y este es increíble. Por esto cada de nuestras acciones nobles valen tanto. Porque no sabemos cuándo una acción va a cambiar el mundo. Y regresando al ejemplo de Greta, que con una claridad en su en su mensaje de realmente querer que todos vemos que somos parte de, de esta destrucción de nuestro planeta, que todos tenemos responsabilidad en hacer más y más difícil que un, un futuro, futuras generaciones pueden vivir en este planeta. Ella logró de inspirar y de tocar los corazones de gente en todo el mundo. Que ven que sí, es verdad. ¿No? Estamos totalmente interconectados. ¿Cómo yo puedo decir que no es mi cosa? ¿No? Y como ella realmente tocando un punto, punto de, de verdad, un punto que todos podemos también ver, nadie puede negar que, que está algo está pasando en nuestro mundo, que no vamos en una dirección bien, que si vemos el consumo realmente que está fuera de sí de, de de lugar en un sentido entonces sí vemos que nos está tocando con su mensaje y vemos que sí hay una oportunidad muy grande ahora juntarnos juntarnos con ella, juntarnos con su mensaje, juntarnos con sí con, con esta intención de querer dejar un planeta que se puede vivir también en futuras generaciones y así como los huelgas que se van a hacer eh, el próximo sábado eh, yo creo que es una muy buena oportunidad de ¿sí? juntar nuestras voces, de tomar responsabilidad, de, de ver que no es responsabilidad solamente de los jóvenes, es responsabilidad de cada uno de nosotros. Y si no es huelga, yo creo que simplemente tomar este um, momentum, no sé si se dice, como un momento de... de a donde todo esto está realmente saliendo ahora, es un, en un, está en discusión, está abierta de hablar, eh, tomarlo, tomarlo y hablarlo, ¿no? en nuestras familias, ver qué se puede hacer, ¿no? para ir en esta dirección de, de cuidar nuestro planeta qué se puede hacer en las escuelas, qué se puede hacer en, en tu empresa, qué se puede hacer ¿no? en, en tu casa, ¿Qué, ¿no? ¿Qué, qué son las contribuciones cada uno de nosotros puede hacer. Y así yo creo que esta es una gran inspiración, exactamente para ver cómo una meta muy clara y ahí, sin perder ánimo, sin, um, sin, sin soltarlo tan rápido, realmente siguiendo con un mensaje claro, se puede lograr muchísimo. Hasta así, todo el mundo queda involucrado. Y este es lo increíble hoy en día, ¿no? que como su Santidad el Karmapa dice, que ya todo el planeta es un pueblo, porque sí, la comunicación es, eh, va desde ahí allá, ¿no? Y en un segundo. Así que se puede comunicar eh, cualquier mensaje eh, muy rápido por todo el mundo. Y por esto hay mucha responsabilidad, cuáles mensajes estamos comunicando. Así que hay, hay las dos, ¿no? Que tiene tan rápido un impacto, pero entonces exactamente en cada momento tenemos mucha responsabilidad, cómo estamos actuando, qué estamos diciendo. Y que cada de estos actos sí tiene impacto, claro, tiene impacto, porque sí, vivimos en un, un red grande y ahí todo tiene un impacto. Así, regresando a, a la meta que nosotros eh, queremos anclar en nosotros, um, sí, yo creo que es, es extremadamente importante y hermoso si nos anclamos en una meta noble, cada inversión que hacemos de ir en esta dirección, de esta meta, nos acercamos a la nobleza de nuestro corazón, a la nobleza humana. No solamente de nosotros, pero la nobleza de todos. Y en este sentido les quiero animar de invertir bien. Y para empezar eso, no simplemente dejarlo ahí en, en un bla-bla de, de mí hoy. Um, creo que vamos a hacer una tarea para esta semana y empezarlo ahora. Y por esto tomamos un momento, que asentamos nuestra mente un momentito. Y podemos conectar con una meta que para nosotros es importante. Una meta noble, de largo alcance. Y puede ser que tenemos muchas metas. Escoja una. Escoja una que para ti este sí es importante. En este tú quieres invertir. Toma un momento para hacerlo muy claro y formular tu meta en tu mente. Y si tenemos nuestra meta muy clara, entonces cada día conecta con esta meta en la mañana. Tómate un minuto, de realmente puede ser antes de levantarte, de realmente tomar un momento de reconectar con esta meta. puedes escribirlo en un lugar a donde lo ves si quieres y en este momento en la mañana haces un compromiso contigo que realmente quieres aprovechar cada oportunidad en este día para invertir para lograr o acercarme a, este, a esta meta noble. No quiero perder ninguna oportunidad de invertir. ¿Qué quiere decir? De actuar en una manera que está en concordancia con la meta que yo quiero lograr, con lo que lo, con lo que yo quiero ser, con lo que yo quiero ofrecer a este mundo. Y así, durante el día, realmente estar alerta cuando se presentan estas oportunidades y tomarlo. Que disfruten su semana de buen inversión